Señores, estamos aquí con, con Víctor y él dirá, su, ya, como somos, Almanza, ya como ellos somos amigos personales eh, y tenemos una gran cercanía, eh, es un talento ya de, Fran, de San Francisco de Macorís que canta bachata urbana y bachata moderna y creo que tiene un, un gran potencial y nosotros aquí en Telenor eh, apoyamos a nuestro talento Franco Macorizano eh, Buenas Víctor, ¿cómo estás? Bueno, yo feliz, encantado de verte <risa> teníamos un tiempecito que no nos veíamos y todo bien, gracias a Dios todo positivo, marchando bien ¿Cómo estás trabajando? ¿Qué es la línea tuya la, en sí? ¿Cuál es tu verdadera línea musical? Bueno, yo en realidad yo canto bachata pero yo me considero un artista que no tiene límites yo puedo hacer salsa, puedo hacer reggaetón bolero, lo que sea. O sea, yo me considero una persona versátil. Una persona que hace diferentes tipos de género. Exacto. Pero, ¿cuál es tu fuerte? La bachata. Ahora mismo la bachata. Ahora sabe. mismo la, la bachata. Eh, ¿A qué se debe que es, es la bachata? O sea, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu patrón de seguir de, de ese tipo de música? Bueno, en realidad, a mí desde pequeño me gustaba siempre la bachata. Siempre escuchaba bachata en mi casa. Eh, mi papá tenía, cuando era en cassette, tenía cassette de Joe Anthony Santos y esa gente, y esos eran los artistas que le escuchaba. Y yo me acostumbré a esa música y bueno, pues me gustó y desde pequeño ha sido una... Ha, trabajado, ha trabajado la, la bachata. Eh, tú sientes que la bachata tiene un momento en buen momento ahora, en saber, independientemente de cómo estás Romeo, ¿cómo tú ves la bachata ahora? Bueno, en realidad, ahora mismo creo que no es el mejor momento de la bachata, honestamente hablando, puesto que han surgido cierta cantidad de artistas nuevos que son, digamos, son de la rama urbana, de la música urbana, que, siendo sincero, están rompiendo, ¿me entiendes? Y sé que están más fuerte ahora mismo, conectando más con el público, pero eso no me quita la motivación ni tampoco. Exacto, el deseo de seguir. Dicen que no hay una generación nueva de Bachata, O sea, dicen que ahí siguen lo mismo, lo mismo. O sea, tú sigues viendo un Joe Vera, tú sigues viendo un Zacarías, un Fran Reyes, un Romeo. O sea, no veo una nueva generación, Víctor. Bueno, yo creo que. En realidad hay una nueva generación. Lo que pasa es que pienso que todavía no se ha dado a conocer pero habemos muchos talentos nuevos en la bachata, yo conozco unos cuantos de aquí de Washington Heights que son bien duros y tienen muy buenas canciones y muy buenas producciones, pero como tú mismo dices, se ven las mismas caras, Quizá la gente no brinda el apoyo suficiente para que esas nuevas caras surjan, y creo que por eso quizás es que todavía no se ven nuevos rostros, pero esperamos en Dios que... Que trabaja ese, exacto, ese, ese público. Exacto. Hay una canción que se llama Te dejaré de amar, que tiene muchos views. Agua Sol y uh -huh. Sereno. Uh -huh. Agua Sol y Sereno. Exacto. Uh -huh. sí. ¿Cuántos views tiene YouTube? Esa tiene 377 mil. 377 mil. Eso es mucho views, Víctor. Sí, son muchos. ¿Cómo, <risa> son te, muchos sí. ¿Cómo trabajaste en la canción? Bueno, en realidad cuando yo lancé el tema, eh, yo invertí un dinerito, hice un ahorrito cuando estuve grabando y eso. Y poniendo un ching aquí, un ching allí, invertí en Colombia, hice unas cuantas inversiones eh, por Facebook, por Instagram, también en YouTube, eh, anuncios. Y gracias a Dios pude alcanzar eso, pagué también unas cuantas páginas musicales para promocionar el tema. Tú mismo me ayudaste con un canal que tú tenías desde el boxeo y eso. Y creo que todos esos factores ayudaron a ese tema. ¿Sentiste apoyo de, de, del público de esa canción? Claro que sí, mucho apoyo. Muchas personas te, te hablaban sobre el tema. Claro, Sí, claro porque yo sí. Veía, me acuerdo que veía personas que comentaban de diferentes países y decían, ¿de dónde es la canción? ¿De dónde Principalmente es la canción? de Venezuela y de Colombia. ¿De Colombia te apoyaron mm, mucho, mucho? Mucho. más que allá en el. En cierta parte. En cierta parte. Compartían más, más la música y eso. Pero no quiero decir con eso que tampoco a República Dominicana me apoyaron. Sí me apoyaron mucha gente y mucha gente compartió mi tema. Y ese fue el tema que tú entiendes que te dio tu primera lanzamiento. O sea, ahí fue que tú saliste. Sí, ese fue mi lanzamiento. Eso ese fue, fue, mi primer fue primer tu lanzamiento. ¿Tú no has pensado en hacer una producción? Eh, estoy pensando en eso. Le estoy trabajando ¿sabe, todo a su debido tiempo. Y creo que con Dios por delante vamos a meter mano con eso solo será bachata, creo que también trataré de hacer otro género, funcionar otro género a ver con qué salimos porque sí, o, como, una pregunta ¿eh? ¿eh? si sí. independientemente fuera bachata, ¿qué otro género tú trabajarías? bueno, me gusta el reggaetón ¿tú la música urbana? sí, incluso estoy trabajando un reggaetón con Derry también tenemos un reggaetón en engavetado, como dicen, muy bueno por cierto y creo que me gustaría también hacer salsa ¿sabes? No específicamente un álbum solo de bachata, sino de algo... De música tropical. Tropical, exacto. Exacto. Esa es la palabra. He visto que tú tienes muchas actividades de apoyo, o sea, de actividades importantes de Nueva York que, que yo he visto y, y en tus redes sociales las sigo. Y, te, y has tenido un apoyo en ese sentido aquí en Nueva York. Gracias. Que es. poca persona yo he visto que lo has tenido, de verdad, la sinceridad te lo digo. O sea, el ya tiene un tiempecito aquí en Nueva York, no lo he visto en eventos de esa magnitud donde tú has estado. Bueno, yo pienso que eso ha sido gracias al mismo apoyo que estuvimos hablando del tema de, de mi primera canción, de mi lanzamiento, puesto que a través de ella muchas personas me contactaron, me invitaron a diferentes tipos de actividades y eso, y creo que se lo debo a esa canción, el, el hecho de que hoy en día yo formara parte de todo ese, ese tipo de actividades, Gracias a Dios participé en la gran parada dominicana del Bronx, en el desfile Dominic en el desfile duartiano, también Parada Dominicana de Brooklyn, Parada Dominicana de New Jersey. Eh, estuve en una actividad de Univisión, eh, se llamaba eh, Familia, Ciencia y Familia, de Univisión. También una actividad de profundo. Tú tuviste mucha picada, ¿no? Ay, un, mio, mucha mira, pincel. yo tuve un tiempo que yo duré más o menos tres meses, que eso era sábado y domingo, sábado y domingo pisado, que para New Jersey, que para York, que para Queens. Y un ajetreo bien chévere, con pero por algo. Eso, uno, uno, eso cuando se ama la música se disfruta. Ay, muchachos. Sin duda. Eh, claro, ahora viene de nuevo la parada de Bronx vamos a estar ahí ¿eh? y vamos a estar ahí con dios de la eh, estarás ahí presente y más que este año está dedicado a la provincia de Duarte sí eh, todos los años yo hacen el uh -huh. festival duartiano que es de la provincia de Duarte okay. eso va conjunto con la parada también eh, el festival se celebra dos días o tres días antes de la parada creo que y después entonces se hace lo que es la parada dominicana de ¿cuál es el tema que tú estás trabajando ahora viste? ahora mismo estoy trabajando mi segundo corte promocional se llama Envidia y Celos, es otra bachata también urbana, bien buena. Les invito a todos que las escuchen. Y... ¿Ya la, no ha salido todavía? Sí, no, ya la lanzamos. Ya la, la lanzamos. Así que, Así que abajo en la descripción pueden escuchar, pueden darle el link a la, a la bachata, estará ahí disponible. ¿Qué pensando hacer un video? Sí, tenemos planes de video. Sí, porque la primera no hiciste video. <risa> no, solo un video de lyrics, eso no, sí. fue todo. Pero sí estoy pensando en hacer el video porque se ve más bonito, más presentado llega más a la persona, exacto sea, y eso, y eso ayuda mucho, tú sabes, en la imagen, en la visualización, eso es lo importante de hacer trabajos. Eh, un por ejemplo en Nueva York, que ayuda un poquito más en la imagen, eso ayuda a que se haga un poquito más limpio, sí, que cuando mucho. se hacen allá en San Francisco, entonces tu tema que te estás promocionando, eh, aparte de eso, ¿qué otros proyectos tienes para el futuro? También tengo para futuro, eh, como te dije anteriormente, lanzar otro tipo de, de género también, tropicales. Pensaba, pensaba, eh, se, eh, tiene planeado trabajar con otras personas? También he tenido, gracias a Dios, he tenido una cuanta invitaciones a colaboraciones. Eh, están pendientes, tenemos una colaboración de él y yo pendiente también con un artista bien grande, bien famoso. Eh, pero me reservo el nombre, Para ¿sabes? Por yo, no, no, y, es por, mejor. y por cuestiones de, de, de privacidad. No, no, es mejor. bueno, pues después sí. no te dañen, no, no, no planes. Sí, eso es así. Y, si es, y cuando venga él, con un, ese artista que vas a colaborar, eh, vas a darle también más calor, también, en promoción. Sí. Creo todavía no tenemos definido qué tipo de género vamos a hacer, porque él hace reggaetón, yo hago bachata, entonces no sé si iremos a hacer una fusión o qué, pero... Tenemos planes, que es lo importante, y estamos en contacto. Eh, a, y a diferencia de, de, de otras personas, que son de San Francisco, y han venido a trabajar, músicos urbanos, ¿Has ha llegado a escenarios que poco han llegado? Eh, ¿Cómo así? Explícate, explícame explícame <risa> bien, explícame <risa> bien. Claro, te digo ese sentido, que tú has, dicho, eh, has estado en escenarios muy importantes aquí en Nueva York. Gracias. O sea, siendo un Franco Macorizano, te lo pregunto. Si hay, si, hay, si, un, si hay escenario con lo que tú has ido que no ha llegado, Franco eh, Bueno, no sé decirte específicamente, porque digamos que yo no soy del tipo de persona que ando mirando la carrera no, y la no, cosa de los demás. Solo me enfoco en lo que tiene que ver con Víctor Ormanza. Y es propio lo que es mío, ¿me entiendes? Y eso es tu trabajo. ¿eh? Exacto, yo sé de mi trabajo, y es de trabajo. Y, pero como te, como te puedo decir, también quizás han llegado y no me he dado cuenta. Y sería bueno que más exponentes de la música, tanto urbana como tropical, género sí. tropical de San Francisco de Macorís, se desarrollen y puedan llegar a diferentes plataformas. ¿Cuándo vas a trabajar allá, allá en San Francisco? <ríe> San Francisco. Hay planes, pero no tengo, eh, eh, digamos, una fecha exacta, un, un tiempo exacto. ¿no? Específico. Yo, específico, exacto. Le vas a dar calor a... ¿Está en planes? ¿Pero está en planes de dar calor a esa plataforma? Claro que sí. Bueno, sí, Víctor. Completamente. Creo que fue una entrevista muy productiva. Creo que el muchacho, <risa> el muchacho tiene una buena dicción y ha explicado muy bien su, su proyecto. Y creo que cuando una persona sabe lo que quiere, puede llegar lejos y, y Víctor es un ejemplo de eso. Y eh, gracias, ahora, gracias. te aburamos todos los éxitos, Telenor es en tu casa y te apoyaremos Amen. siempre y así será. Eh, Dile las redes sociales y los números de contacto. Bueno, me pueden seguir en todas mis redes sociales como Víctor Almanzar, eh, Facebook, Instagram, YouTube, Víctor Almanzar. También mi número de contacto 347-319-4398. Y cualquier cosa, con Genesis también, me mandan los chelitos y yo me lo entregan. <ríe> para diciembre pueden llamarme. Para diciembre. <ríe> Víctor, mil gracias, ya tú sabes, como siempre, apoyando a nuestros a nuestro personas de San Francisco, que ese es, ese es el objetivo de Trenor. ¿no? Amén, eso es así. Muchas gracias a ti por la oportunidad y gracias por sacar un poco de tu tiempo para dedicármelo a mí. Bueno, <ríe> eso es así, bueno.